Soy Santi Sepúlveda, eh, trabajo para Rafesa, soy director de operaciones desde hace tres años. Rafesa es una empresa dedicada al packaging para cosmética y perfumería y nos dedicamos a soluciones a todo tipo de empresas que necesiten envases, tarros, dispensadores, tanto para, para cosmética como para perfumería. He venido con mi compañero Daniel, estamos estábamos muy interesados en, en venir a escuchar las diferentes ponencias, tanto el tema de sostenibilidad, como sobre todo nos ha sorprendido el tema de, las, de los nuevos impuestos que van a aplicar al plástico, ¿no? porque es un tema muy importante y que va a suponer un gran coste para todo el sector. Entonces, bueno, también es un buen momento para compartir con diferentes eh, proveedores, nuestros compañeros pues nuestras impresiones y comentarios de cómo ha ido también el año pues, post-pandemia. Entonces, bueno, ha ido bien el día de hoy en general para poder ponernos al día todos.